león, Arrattzaaldeon. Arratza eta ongietorriak sare kantotu duen ekitaldi honetara. Ordu eta orden inguruko ekitaldi izatea dago aurreikusita, E ekital digo, xo bat geureke eta Gai baten inguruan, narketa, goeta eginez. Gisa eskubideetaz gure herria arazoaren, compón bideaz, batean bakeaz. Bai. Nos que usted va a un preso, kartzelan dauden dela, ez da horrela. E, de invitarte a un conflicto abocatudo de la estaorela. Sensibla de desverdineco perchona que el ardugu, eta quizá quizá escuide nal de l'anegimbe ardugu. Orida yo sebas carag villaran skeneko villeran y sareco suena a villeran. cerda sare. Isaac verá que duen bezala, en sare bata Onda rabiarro. Oso ondo ezagutzen dugun zerbait, sarea. Bait, sarea bat, baina caso honetan giza sarea bat. Sarea bat alde, ikartu den giza sarea bat. E, preso politiko e, sortuden, alde, sortu den errigintzalako sarea bat. Entzun, eta ikus dezagun badarretaz, ondorengo video. ¿Qué es SADE? es una red ciudadana cuyo primer objetivo es acabar con la expresión. SADE se teje día a día, hilo a hilo, entre muy diferentes sensibilidades e ideologías, porque pensamos que esta es la única manera de acabar con la lacra del alejamiento y el aislamiento de presos y presas. Sumar fuerzas entre diferentes. Desverdi y narceco indarne taqueta. Editaren SADE o ríos a ceco, SADE lagunez lagun, Zarri, el el carril de a eta de cariño chárigides, osado lortu berta tú. Léeme que urraci ya. Chalec, sacaba una que las áreas en beria mango tú. Llegues tampoco cuarto morir, mundo cholerena hombre. Mundo en Sigue artean, hackina la sitondru, carácter la politicar, ser no la contorio arriba, el área tendiduria en preso de cán, el área de chipitarte por el área. Gúlea ocha, arraneta coasquenzo fora de nuevo, el área mando de nuevo. Bananola haría un doso a de enganñar, trechena la incorpora, cabrico de nuevo, Injusticia, ankerkeria, zinismoa eta enguasco, eyeyeye. Agueta, lore es esker, lordo, dugu, entono, modo que agueta, guarantee, escubide, urraqueta, oye, hori, 20 pedidos, lordo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, pudo, si tu gaudet, mi yeka taminaka lagunek, o sa en sale o re, lo de saquela, e talortugo duelo. Gaurashikodem, leen en guaddione de maizak, dator en un guaddirian, y cusco de tu mu, e linda colana, mundula zarpante seré Primero, compartamos la reflexión sobre la dispersión entre diferentes. Pueblo a pueblo, barrio a barrio, consigamos el mayor número de serequires. Segundo, impliquémonos para hacer llegar al máximo de personas el libro de la dispersión. ¿Quién no tiene un vecino reflectivo o amistades en el extranjero? Que sepan de nuestra mano cuán vengativa es la política penitenciaria de los Estados francés y español. Gaurémen, proposatzen a la gure el burguero ortzeko bideari egiteada. Euskal presoak, euskal herriera kartzea, dinamikoa, metatzailea, haber eta Ronda ahorita, oñar y fora y fuera. A una, visa escubidea de prédice de tu persona o no, tuber el tubo. Suhorita, como vas de tu, tú eres una de ellas y contamos contigo. Bueno, aquí honetako el dio eta escuorría que te ziditu zuenok, e, badak izue gaur gure artean hor dugun Juan Jose Ibarretxe dugu. Eta inor gutxik Euskal Herrian, ez daki zein den Ibarretxek denak, ez berataz bera, bera Eta bere berri izan du. Euskadik izan duen bosgarren lehendakaria da Juan Jose Ibarretxe. Bai, laudion jaio zen. Eta formakuntza sakona, mila behatzeron barroita forma Formakuntza sakona jaso zuen e, ekonomian eta enpresa-sientziatan. E, languille batean hazi e, zen, edo esi zen, eta esi zen. Euskara galdua zuena, baina Euskararik okomaitasunak ba, Euskaldun berrizatera eramandu, eta euskeraz gurekin hitz egitera. Bere leleengo hitza hori izan da Euskaraz hitz Ekarri gaitu. Política abilbidean, Euskal Herrian izan daitezkeen itazken mailak Maiak Guztiak, esagutu eta baliartu behar izan ditu. Norketzuen entzun, entzun ibarretxeren plana? Bai, e, urte horietan, bai e guardian, arratxean, tertuli guztitan hitzetik ortzera ibiltzen zen, gai honekin goratabera elabiltzen zian. Eta ez zuteen esaten ganea, ordea, deskuidoz ez bazen, behintzat, lehengoa agortu zegoelako Euskadiko Ergidigoaren estatu politikoaren aldarria zela egiten zena. Gazteizko legibitzarrean gehiengo nagusi zonartu izan, eta ondoren Madriden ezezko borobila eman zioten ango gorteetan, hori 2008an izan tzen. Bai, horti bosturtetara eta an urriaren hogeita bostean, hain zuzen ere. E, Ibarretxek, Euskal Herriko Unibertsitatean, Donostiko Zuzanbide Ike Unibertsitatean, orain bai, gaur orkestuko digun proposamenaren tesia orkestu zuen. Eta bueno, a democracia, a eta giza garapen iraunkorra, democracia eredu baterako onarriak, zaraman izen buruzat. Doktore tesi bate egiteko ezagutza zabal bat izatea, Eta ikerketa sakon bat egitea ezin bestekoa izaten da. Hori da. Eta berakala egin du eta bost urte hauetan herri hemen eta tzerrian ibili da. Eh, informazioa metatzen, sentitzen, bizitzen, ikasten eta horrekin sortu du gau aurkeztuko digun proposamena. Ibaretsauna zurea eta, Bai. Bueno, erratsaldean no? lehenengo eta behin eskerrik asko ona eturtzagatik, Me, benetan merito, merito ikarritu zue, eh? Daukagun eguraldi, eguraldi honekin, osea que benetan bene eskerrik asko. Gauza bat giliago, nire bizitzari dagokionez, berbat da jakin behar zolenengoa, lehenengo eta behin 31 urte, eketibuko izan ondoren, azken bolo hontan azken eh urteetan unibertsitatean naola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 Etahuai Academia. Etah e, da. Bueno, pues defendí a Etahu Katsia, Geureria, Euskaleria, Euskaleria y Basconia, y Etah Cauchaveada. Etahu televisó euskal Euskaleria, Etahu Iroprudencia, Direla, Etah Cauchaveada. Estaba en Etahu Iroprudencia. Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Iroprudencia, Etahu Geur herria, defenditzea, geure kultura, euskal kultura, geure iskuntza, euskara, munduko plazan, okatzea, Europako Palazzo Necesit, eisiketa, munduko plazan. Lehenen gota behin arlo privatua, gero arlo publikoan, oi, akademia. Baina, gauza bera, e, gauza bera, eitxan. E. Eta, hortik ahorre bueno, eskatu diat, eus, e, gazteleaz ere, erderaz ere, eitxeko, e, pena amate dit, nere bizitantze eurazki e, politena, e, eta potoleonan esan baita y e, buscar alena. ¿Vaisis? urte, nere alabaquines, ere nerea alaba na usiak, oita urte ditu. Eta lehenengo vengo a decir qué urte ha hecho, mientras tanto, mientras que ne amar urte hauetan oitan euskeras. Talorí aldaqueta cultura alaba, quisio euskaldun salvatenciat ososaiada, sí que era un lerciay hacer de nori. va. La que de la clase de la a de la clase de la clase de la clase de a clase de la clase de la clase de la clase de la clase de la clase de la clase de la clase de la da de la clase la Tarteka, gasterea euskeraz, e dut ordi, ordu erdi honetan. Bueno, lehingo eta hori zergatik orain bai, nik pentsatzen e, dut lognik baikor nazelako eta zen horretan, pentsatzen dut iksugarrisko ikaragarisko oportunidadesa daukagula gausak eitzeko. Izan ere errikidegoan ere lelengaldi historian zehar lelengo bi alderdi politiko eh nacionalak euskala naziolak eh, dira. Edo direlako aprobetxatu egin berdugu aprovechate mi cargo. Es duo, es uh, atempiar, es duo, es atempiar, es el carro que hoy gobernante, o es aye y mañana, pay, gausa que es eta defendisteco, caso netan, caso netan, gisa es cubideac, defendisteco, serga diques, gebreartia, eta orella y gimpiar duo, eta auta, eh, sarionen, el carro el gurua, eta, eta, eh, eh, esa autenticaña, osondo. José el ahorita. el de Bay. por lo tanto este es el centro de, de lo que yo os quiero transmitir hoy si somos inteligentes si sumamos fuerzas si generamos un ambiente de confianza entre nosotros hemos vivido muchos tiempos de espaldas en el ámbito del nacionalismo vasco pero no debemos olvidar que hay una parte muy importante de la sociedad vasca que quiere que comencemos a pensar, a hacer, a decir cosas juntos. Y qué mejor camino que comenzar precisamente por los derechos, uh, por los derechos humanos. Ortiga Urrenal es da Itse Itia, es Danaikua, Baquia y Gurus es Danaikua, en El Eleonor Roosevelt. No la conocéis seguramente porque no son tan conocidas, ¿verdad? Las mujeres han sido, desgraciadamente en el tiempo y en los últimos tiempos, casi siempre sombras de éxitos ajenos. No es verdad que detrás de un hombre hay una gran mujer. Eso es una barbaridad. No es verdad. Las mujeres y los hombres... Valemos, tenemos la valía por nuestro valor, por nuestras aportaciones. Ella fue una mujer de grandes aportaciones. Se enfrentó a su marido, cosa que no se conoce nadie, porque no se observaban los derechos humanos en relación con los prisioneros japoneses por parte del ejército de los Estados Unidos. Seguramente no conocíais este detalle. Se enfrentó a su marido públicamente. Conocemos mucho a Roosevelt, poco o nada a Eleonora. Y ella decía algo que me parece de enorme importancia, porque creo que se debe ser la tarea y uh, uh, el buro, el, el, el, el objetivo de esa No es suficiente con hablar de paz, uno debe creer en ella. Y no es suficiente creer en ella, ¿eh? debemos de trabajar en ella. Por lo tanto, hay que trabajar, no sirve con querer. Es ¿Eh? la y itseikia. Lane, gimbiar dubu, baquia, lórtico. Bueno, órtico hablará a partir de ahí. Eh, hay que tener en cuenta que eh, hablamos de las mismas cosas, pero no siempre incorporamos los mismos conceptos. Hablamos de paz, pero cuando hablamos de paz todos hablamos de lo mismo. Hablamos de derechos humanos, todos hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de los derechos de las personas, ¿a qué personas son a las que incorporamos a esos derechos? A los nuestros, pero no a los otros. A los otros, pero no a los nuestros Claro, por eso decía Galtún que cuando más se detalla la paz, cuando más rica es su definición, menor es el consenso. Atención, por lo tanto, hagué gai oso saía baita. Eta sento horretan, eh, sacondú eh, biarrean, edo seskandú duzunean, gai batitan, normalean consenso, eh, Galtzen baita. Irukarrena, principio ético. eta potoak. Hau oso curioso, adan, ni que hartu dut emen... E, Simón Pérez Simón Pérezek e, Judutarrak. esaten duna libro batean, famatu batean eh? libro famatu batean, berak esaten zu eh e, egiten genunian guda isugarria izan zen geure pixua, geure gizartean irabazten genitun nautoskundiak gehen sos, baina pakea egiten genuñan traitorretzat arte ingitzen eta gainea Atención, por tanto, estamos viendo en el mundo cómo ligar los procesos del principio ético y la paz con los votos es peligrosísimo. ¿Cuánto vemos este tipo de actuaciones en nuestro pueblo vecino? ¿Cuántos réditos da a veces hacer la guerra y qué pocos réditos da electorales hacer la paz? Y sin embargo, y a pesar de ello, no merece la pena hacer la guerra. Aquel viejo adagio que rezaba: si quieres la paz, haz la guerra, es una estupidez. Si quieres la paz, hay que hacer la paz. Bueno, hortica urena, aménico usted no causa peste gausaboye, aménico usted no haga, villa verache guerrero urtean, el golpe a la cantera de Eta, hunde a la ala dura de la izquierda verchada del país, a teratacua. Es serio, serio, otras unas dos. Vai, claro, vos surte, pasatondorem, vi milla tamalo guerrero urtian, veira. Chiquichiquían está en, eh, en la edición tecnológica. La audiencia nacional absuelve a los 40 acusados de pertenencia a Segui. Curioso, Ada. Contra esa no? diez, ¿da? Qué contradicción tan grande. La noticia, cuando se saca, primera página del periódico, a un último cajón, en una edición digital en el mismo periódico. No digamos nada acerca de todas estas personas que no sabemos. ¿Por qué están en prisión? Probablemente si tú preguntas a una persona en relación con Batera UNE, globalmente, pero en relación con Arnaldo Tegui, nadie sabría na, responderte en este país por qué está en la cárcel. Yo tampoco. Y sin embargo esa es la situación que estamos, que estamos viviendo. No digamos nada en relación con algunas actuaciones extraordinarias sobre las que hemos visto recientes sentencias declarando la inocencia Aquel presidente español que dijo la lucha contra el terrorismo se debe realizar en todos los frentes que dan cobijo a la banda, a la banda. Lo de menos son las banderas de conveniencia que pueda usar. Michavilla, el ministro de Justicia, decía aquel, en aquel mismo tiempo de Hungría es un instrumento de la acción terrorista y uh, añadían otros periodistas. Manuel Martín Ferrand, de otros ámbitos políticos completamente diferentes. Es natural que Otamendi diga haber sido torturado. Eso está en los manuales más elementales de la acción terrorista. O Isabel Durán... Que en aquel mismo tiempo decía en el País Vasco se ha cerrado un medio de comunicación. No se ha cerrado, se ha cerrado un medio de comunicación. La realidad es que ese medio de comunicación estaba dirigido por ETA. Se había nombrado por parte de la banda terrorista al director de turno. Hay pruebas absolutamente concluyentes, decía, hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación, su empresa editoria, financiaba a ETA. Uri Sanzeno, Amavi Amabi, Urte Baña, Baña, Begira, Begira, men ni que se ha una eh, duda nada. ¿Es da derecho penal a la carta? Gero, incluso, se gargati, que es da. Mendoza, el pleno de la Sala Segunda del Tribunal eh, Supremo acuerda desestimar el recurso del preso pe, eh, Kepa eh, Picabea. Y ya metió neta, Es un cenoso, curioso. Pero, ah, claro, el tribunal se ha opuesto a la posibilidad de que los presos puedan descontarse en un país los años de prisión que hubiera pasado en otro estado de la Unión Europea. Vaya, New york esto acordatzen, o en que momento netan oá indela la edo tribunal berberak es una contra o sea que orden la decisión del alto tribunal contradice no solo la interpretación de la sección primera de la audiencia nacional, no, incluso la adoptada por el propio supremo en el pasado mes de marzo. Auda da Aucaguna, Auda de Aucaguna, eta askena la operación jaque ¿Eh? Operación de mate. Ori, sandá Juan de Aste, en el de, en de be, be, Aste ve ir a ¿Qué titulares se sacaron acerca de esta operación hace dos semanas? Detenidos 16 abogados y apoyos de presos y taras por blanqueo y fraude. La Guardia Civil mueve ficha, Operación Mate después de un año de hacer Hack. Etabar, etabar, etabar, etabar, etabar. Etá, urrengo unetan en eh, libertad, sin fianda, los otros siete, abogados detenidos por la operación Mate. Curioso, ha dado la noticia a la abogacía española, eh, egun berean, la abogacía española, Berriro, Dirt, protesta por la detención de los abogados de ETA. Ha ¿qué una? Egunero. O, en de la mar urte, ETA, Juan de Astian. ¿Qué eh, ciencia política, jurídica, no, Sanda, es un concepto, derecho penal del enemigo. Aquel que incorpora que el derecho penal se convierte absolutamente a la carta y lejano con la observancia de los derechos humanos cuando a determinados grupos o personas se les define como enemigos. Esto es algo que tiene su historia. No creáis que esto se ha inventado la noche a la mañana y que lo inventó Aznar. ¿eh? Esto trae causa desde las escuel propias escuelas jurídicas uh, británicas, Hobbes etcétera, etcétera, desde el siglo XVII en, uh, en Gran Bretaña. Y la hemos visto aplicada de manera evidente por todos los presidentes de Estados Unidos. Antes decíamos que era Bush y uh, los, los halcones, do, Donald Rumsfeld etcétera, etcétera, etcétera. Después hemos visto que a pesar de las promesas, y chetatique, quinchetaran, Mercedes, política mundial, el señor Barack Obama ha dicho lo mismo y ha mantenido. ¿Eh? muchísimas de las esencias del derecho penal del enemigo, entre ellos lo más figurativo a lo que se comprometió públicamente a eliminar, que era Guantánamo. En todo caso, aquí veis como un magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Jiménez, dice en el año 13 esto, se deben salvaguardar los derechos de los imputados, sea quien sea, hondo, ¿O hondo, gaña, esa de la construcción del derecho penal del enemigo es el no derecho, hondo, es de esa eh, au, eh, guía, badán, es dago derecho español. Si el derecho penal del enemigo es el no derecho, por lo tanto, se puede afirmar con rotundidad que hoy la justicia española está aplicando el no derecho en relación con eh, determinados elementos que está juzgando. ¿Ortica Aurrea, bueno, es da lenin gualdiz es veira eh, gertatuzena doctrina parot orrekin. ¿Seguras esquí va ué y que usted no o sea, que es que información da, relativo a cumplir o no las condenas en el ámbito de la Unión Europea. Seguramente veremos lo mismo que vimos en su momento con la doctrina Parot. Eso sí, dará dos años más para que el gobierno español de turno y el PP o el SOE, dependiendo de quién esté, salgan a la calle para amanecer al día siguiente, que es el objetivo que en estos momentos tienen estas dos formaciones en el pueblo vecino porque las decisiones de eh, las instituciones europeas, de nuevo sonrojando a la justicia española, penetrada por la política, se verán dentro de tres, cuatro años, cuando seguramente ni siquiera los que hay en, este, en el gobierno eh, estén en aquellos momentos en esa posición. Decía muy bien eh, John Landa, es una de las personas que yo he conocido en mi vida, que más, más conocen estos temas, porque tengo... Gran aprecio y gran respeto, esto, en relación con lo que en su día fue el gran, el gran lío que se montó en la sociedad española. Claro, si tú a la gente les vendes mentiras, ¿eh? si tú le das de comer carne a alguien, cuando le das verdura, protesta. Y claro, de aquellos polvos estos lodos, si tú eh, les engañas con aplicaciones de política de doctrina parot, ahora con eh, no aceptar el cumplimiento eh, de las penas en otras cárceles de la Unión Europea, cuando sabes que eso... Obviamente se va a perder, se le va a dar la vuelta en las instituciones europeas, después habrá una sociedad que amargamente se lamente. E incluso, como vimos el pasado domingo, hablen de traición en relación con el presidente español, en relación con Rajoy, etcétera, etcétera, etcétera, por los compromisos que había adquirido ante la opinión pública y que no se pueden mantener en una Europa del siglo XXI, si es que se observan los derechos humanos. decía muy bien... Eh, John Land en relación con aquella cuestión que Estrasburgo no quiere abrir las cárceles. Eh, el Estado cambió las reglas del juego. Eguida. Da. Eta hori da, gertatuzena, bere gara llaneta seguraski y duguna azken eh, gai honike. Eh, bueno, emendika horrena, Emendera, emendika horrena y kusteko hori, eh, la construcción de la paz y los caminos de la reconciliación para el pueblo vasco. Eta, senzorre tan ikustoso importanteak direla bostutabe. Lehenengo, eh, Gisa escubidea. Gisa escubidea gustia, chat. Vigarrena, víctima y burus. Ta reconocimiento, memoria, tabare, tabar, guía eh? Tasento retan, vigarren sutabe. Y lugarren sutabe, reconstrucción. Reconstrucción del tejido social es atendenan. Y gusto, soy importante adelante. La ugarrena, eh, reconciliación. El car visita. El car visita barik eh. eh esta gopaquea. Tregua besic. Acarretrigua bat. Eta posgarrena, ningun instituto de Berdín Tazuna. Oso garreintzichodela, eta sentzorretan ni que ero, egingo dut propósame en bat, eta compartituko dut propósame en bat segoekin. Por lo tanto, estos cinco, estos cinco vectores para viajar, para hacer el viaje de la reconciliación, porque sin reconciliación, la paz es solo una tregua. Si no tenemos un capino sincero, en el ámbito de la reconciliación, estaremos fracasando en el viaje. Y esa es una labor de todos, no es de, los, eh, de las instituciones políticas, de los partidos, o de la iglesia, o de la universidad, o de la sociedad, sino de todos y de todos juntos. Eh, decía el presidente, de un expresidente famosísimo, Helmut Schmidt, de, eh, de Alemania, visitando Auschwitz, decía esto, decía, hemos venido a Auschwitz, para advertir que sin comprender el pasado no puede haber un camino que conduzca al futuro. Reconciliación no es amnesia, es una lectura crítica. Cada uno tiene que hacer la suya, pero una lectura crítica. No es posible sin memoria y sin reconocimiento la reconciliación. Las leyes de punto final no dan resultado. Tiene que haber un proceso de autocrítica profunda en relación con el camino de cada cual. Repito, Helmut Schmidt lo venía a reconocer, ¿verdad?, en la entrada de este campo de concentración, campos de concentración que a partir de aquel momento en Alemania, eh, si habéis estado, tienen un entero de su entrada. ¿Quién dice? ¿Qué dice? Dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, Orti correrá un camino de solución, Bidevat, compon Bidea. Bueno, Nico es esta ola, esta ola Videbat, Bicicleta que está. Eta sensor reta que, mm, pensatendu ya planteatuta da ola, eh, einda es, baña plantatuta da ola. Eta ni que gusten dicho, lao principio, cuatro principios. El primero, defensa de los derechos humanos. El segundo, diálogo político. El tercero, respeto a las decisiones de la sociedad vasca. Y el, cuatro, y el cuarto, construcción social. Vayamos en relación con cada uno de ellos. Giza escubidea y Qué representa, pues representa. esto, un compromiso de defensa activa y de solidaridad con todas las personas que han sufrido la violencia y también con todas las que sufren cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos y de las libertades. Verás, Gusti Gustiak, persona Ata, importante al debate. Disolución de ETA porque lo exige la sociedad vasca y de comisión, de comisión de las armas porque necesitamos facilitar la labor de la Comisión Internacional de Verificación si queremos que la Comisión de Verificación no sea un hazme reír como la quieren presentar desde determinados ámbitos de comunicación expresamente desde España. En segundo lugar, la realización de un reconocimiento por parte de, de, eh, de las personas privadas de libertad del daño causado como consecuencia de su actuación. Es una recomendación del Foro, eh, del foro Social. En tercer lugar puesta en libertad de las personas encarceladas por la defensa de sus ideas políticas, por la ausencia de delito alguno. Antes hemos hablado de Bateragune y del caso de Arnaldo Otegi. Si la única razón que encontramos para que esté preso eh, son sus ideas políticas, me temo que prácticamente todos los que y las que aquí estamos deberíamos estar también en la cárcel. Y, por último, aplicación de los beneficios penitenciarios regulares a los presos de ETA por la necesaria reinserción social. Y, además, estas cuatro medidas, con los parámetros, con los que son interpretados por parte de, de, de, de los derechos humanos por Naciones Unidas, deben ser activadas unilateralmente. No pueden ser ligadas unas a otras. Unilateralmente. Todas. De manera concreta y urgente. Bueno, diga el carisqueta político, el carisqueta político, bueno, Gausa Gaussia con Ponteco, está golaco, peste vite pat, es golaco, y se el carisqueta es la solución, está en torreta, compromiso con el diálogo para afrontar la solución, tanto del conflicto político como de convivencia que existe en nuestra sociedad. Sergatik, Hemen o Sergatik, el caris que uko egitia con uko egitia baita, echa kicho. Esta centro y gusto, todo su importante adela, bueno, el hábil checo, y de ella que está, José María Arizmendi Arrietak, esa ensuna, veré garayán, gara veré el caris que tara buruz, verá que esta para que el diálogo sea visible, hay que partir de que no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos. ¿Por qué? Porque no hay diálogo sin esperanza. Sin esperanza no se sienta nadie a la mesa. Tampoco nuestros hijos e hijas para hablar con nosotros. Hay que tener esperanza en relación con las posiciones de cada cual, sino para qué sentarte. Irugarrena, Euskal Gisartearen erabakiak respetatzea. Ta senzorretan, nico usted toso importante, Adela, eh, erabaki txeko escubidea, el respeto, Cerca de ti. Era visitea, baita. Tenemos que dar cauce al ejercicio. Atención, no al derecho a decidir. La sociedad vasca, el pueblo vasco tenemos derecho a decidir nuestro futuro. No tenemos que pedir que nadie te reconozca el derecho que tienes, sino el ejercicio de ese derecho. Eso es lo que podemos pactar, no la existencia del derecho. A veces patinamos conceptualmente en este tema. No es el derecho a decidir lo que tenemos que negociar con nadie. Porque el derecho a decidir lo tienes o no lo tienes. Lo que sí podemos pactar, lo que debemos pactar, es precisamente qué ejercicio hacemos de ese derecho. ¿A qué os suena, si no es a eso, el caso escocés? Y por eso hicimos la aportación que hicimos en el año eh, 2001. Cuando transitamos del concepto del derecho de autodeterminación al derecho a decidir. Lo hicimos porque teníamos dos problemas. Desde un punto de vista de las limitaciones generales, el derecho a la autodeterminación estaba limitado jurídicamente en el mundo a las colonias. Aunque es verdad que la unificación alemana se hizo una aplicación del derecho de autodeterminación y ninguna de las dos Alemanias era una colonia, ¿verdad? Ninguna. Y, en segundo lugar, lo hicimos por las limitaciones propias que se habían generado a raíz de la existencia de la violencia, se quiso ligar derecho de autodeterminación con violencia, violencia de ETA. Y se quiso ligar derecho de autodeterminación con independencia. Cuando el derecho de autodeterminación sirve para que decidamos en libertad qué hacemos. O bien la unidad de España, o bien la independencia de Euskadi, o cualquier camino intermedio. Y porque teníamos que superar esos límites externos y los límites internos, dándole a la cabeza, pusimos en marcha la idea del de derecho a decidir, que después ha sido utilizado por parte de Cataluña, por parte de Escocia, por parte de múltiples iniciativas. ¿Por qué? Porque no está limitado, no tiene la limitación jurídica que tenía el derecho de autodeterminación, en la medida en que el derecho a decidir es no cuestionar de dónde venimos, sino a dónde queremos ir todos juntos, admitimos que puede haber, desde el punto de vista de la identidad, en origen diferentes visiones en este país e incluso en relación con la nación diferentes, na diferentes visiones existe, no existe, existe a medias lo que quieras. Ahora, lo determinante es la democracia. ¿Cómo quieres construir? Si no eso ve la base de que decidamos todos los que aquí estamos si salimos o no por a puerta o por la otra. Porque nadie de quienes estén fuera van a decidirlo por ti. El argumento al respecto ha sido peregrino ¿verdad? En relación con Cataluña, no, que vote España también en relación... Oiga, ¿a ¿alguien se le ha ocurrido pensar que en Gran Bretaña eh, 64 millones de británicos voten eh, por los 6 millones de escoceses? ¿O todos los Canadá, eh, en Canadá por, por Quebec? ¿O todos los daneses en relación con Greenland? ¿O todos los belgas en relación con Flandes? Eso es una barbaridad democrática. Que pretende, obviamente, ¿eh? de manera, a modo de carmelo envenenado, engañar. Engañar a la gente que, de manera incauta, cree que eso es un planteamiento uh, razonable. Respeto al ejercicio del derecho a decidir de la sociedad vasca. Repito, no es el derecho, sino el ejercicio lo que se debe de respetar. A propósito de uh, Escocia, hay quien dice que se convocan los referendos para ganarlos. No. Los referéndums se convocan para ejercitar la democracia. Y quiero recordaros una cosa. Escocia, con su referéndum, como antes Quebec, ha ganado, no para Gran Bretaña, sino para el mundo, el derecho a decidir y el respeto a la decisión que tomen. El derecho y el respeto. Y a nosotros, os recuerdo, nos faltan los dos. Caminamos. Porque... Eta hori oso importante da porque paso que es algo es algo que va por y paso que su su idepedetista sale la cosa xenófobo racista está este quién sabe es eh esan han es han es es eriz. Hori ori es nuevo es a abertzaleok. para munduan rique a ver chaleo es que te mando ya eh agencia nació agencia que vea eh, eh, Helen Clark da está eh, izan zen, New Zealand, eh, eh, Nueva Zelanda con oh, Nueva Zelanda, este aquí no la se las entendemos, es Nueva Zelanda, ¿verdad? ¿Zelanda? Va, Zelanda Berria, va, Zelanda Berria. Zelanda Leandro Berria tiene presidente y sanzón, eh, amargo usted, Anciar, esta vea, oain, nació, eh, nació Batundago. esta vea que se atendó, emen, emen, cultura, de la clave A. No saen jaquilla, clave de la. Sure, Etorkizuna, askatasuna, una sos. erabakitzea, clavea clave de la paña. Es proyecto eh, político va a definirse. Veis que está guisa, garapen, iraunkorra, un corral. Era el que se co. Identidad ya, o en la. identidad de hoy urte bakarrik politikari carri, política de Liburus, y te itia san. O en esta orela. Esta va a carri, política de Liburus, y te Veis que economía de garapen y Eso es lo que ha cambiado en el mundo en los últimos tiempos. La cultura, la identidad, profundizar en nuestra identidad y en nuestra cultura como pueblo, no es solo un proyecto político que se puede o no compartir. Hablar de identidad es hablar de economía, es hablar de reparto, es hablar de equilibrio, es hablar de desarrollo humano sostenible. Eso es lo que ha cambiado. A mí me decía recientemente en Cataluña, tuve una reunión con unos empresarios, y uno de los empresarios me dijo, yo no soy eh, nacionalista, yo no creo en la nación catalana, pero soy independentista. <risa> Atención para el mundo Berchale, tenemos que aprender, porque el mundo de la nación legitima a una parte de la sociedad, aquí puede legitimar un 55, un 60% si queréis, pero la democracia te legitima en el proyecto con el 80% de los miembros de esta sociedad, de hombres y mujeres. Por lo tanto, atención, aunque los que, a los que estemos aquí nos legitime la idea de nación, tenemos que legitimar nuestro proyecto con la democracia. Con la democracia. Para decidir cada uno lo que quiera construir. La independencia de Euskadi o la unidad de España. Y tenemos que decir claramente y públicamente que nosotros admitimos lo que salga, de los refrendos democráticos en esta sociedad. Y que si la sociedad vasca quiere mayoritariamente, no solamente no tener autonomía, sino destruir la que actualmente tenemos para configurar un espacio de unidad de España, perfecto. Yo lo admito. Pero ojo, si nosotros decimos que queremos hacer nuestro camino, que sea también tenido en cuenta. Osoresada. Os bueno, Centro Retane, Emenda Gotac, Lauga Rená. Lauga Rená da Guisarte, Guisarte Arcea. Ser taraco, autogobierno político. Ser taraco, ascunde económico. Perchonei, on guichatia, el carche, e carche cogayesvada, galdera, caldera, un caldera, gure guichartian. Esa senchorreta ser taraco, por lo tanto, la construcción social. Porque supone, tenemos que comprometernos con la construcción de Euskadi en términos de un proyecto de desarrollo humano sostenible. Y eso significa no solamente la agenda económica para la eficiencia, que es la que hasta ahora se ha aplicado básicamente, sino un compromiso también con la agenda social y cultural y también con la agenda medioambiental. La única manera de enganchar a las personas, a los miembros de una familia con la familia, a los miembros de una empresa con la empresa, a los miembros de un país con el país, es que el bienestar sea compartido. Es el progreso con cara y ojos del que yo hablaba y se reía tanta gente en su momento eh, por estas cosas. Hans ¿Eh? Educar para una cultura, prestigiosísimo. Educar persona, prestigiosísimo. Educar para una cultura de paz, fijaros qué bonito. Es formar a las nuevas generaciones en una ética global encaminada a lograr no solo la cultura de la no violencia, atención a este dato, y el valor de la vida o la solidaridad, el respeto a la naturaleza y el desarrollo pleno de las cualidades humanas, sino también alcanzar un orden económico, social más justo. Si no, verimos, veremos corregidos y aumentados todos los movimientos de indignación que se ven en el mundo y que cada día ocupan más y más y más espacio en la calle, y probablemente menos y menos y menos espacio en los medios de comunicación. Bien, esto nos incorpora ya al eh, último concepto, que es el de justicia transaccional, en el que tenemos grandes profesionales por cierto, en este país casi me da vergüenza hablar de estos conceptos, habiendo personas tan, que han desarrollado intelectualmente tan bien este tema. Eh, pero os traigo aquí el último informe que se hace por parte de Naciones Unidas en la segunda parte del año 13 en relación con la justicia transaccional y que va en la misma línea de lo que dice Kuhn. ¿eh? Eh, cuando se dice que los mecanismos para asegurar la justicia transaccional deben de tomar en cuenta las raíces del conflicto y las leyes represivas y saber cómo afrontar la violación de eh, todos los derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales. ¿Hemen dugo geure bidea etorkizunaribe gira? Hemen dago Hemen dago geurea agenda. Seguentzatere, nico usted dut haudela agenda etorkizunari etorkizunaribe gira. Eta sentzorretan Geure galdera da prestatuta gaude, prestatuta gaude, sebexer, petatenduzue, huaindik, bueno, ser bai falta dugu, ¿es da? Bueno, eta galderak, emendaude, ¿existe un compromiso del victimario para asumir que lo que hizo tuvo unas consecuencias irreparables? ¿Esto titxeguita en política libre? ¿Tiene un compromiso público de no volver a cometer este tipo de violaciones de los derechos humanos? Sociedad. ¿Debemos trasladar a las víctimas la responsabilidad de perdonar? ¿Debemos pedirles que hagan lo que el resto de la sociedad no ha hecho? ¿Pero aún utilizar a estos colectivos igual me da de víctimas o de presos de manera genérica cuando los procesos de perdón y de reconciliación son individuales? Los procesos de reconciliación y de perdón no son grupales. No lo son. Son individuales. Y cada uno tiene derecho en su momento a dar el paso. Pero no nos equivoquemos, no pensemos que estos pasos se dan de manera colectiva. Porque de manera colectiva lo que solemos caer es en manos de la utilización perversa de otros que son los que deciden por nosotros. Yo, desgraciadamente, tengo mucha experiencia con unos colectivos y con otros. Y a veces, he visto dentro de la misma familia, reacciones completamente diferentes en términos de perdón, de reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No manipulemos. No manipulemos procesos que son estrictamente individuales. Individuales. Por último, ¿tiene la sociedad un compromiso para ayudar a las partes a asumir los compromisos y hacerlos cumplir? ¿O damos por sentado que lo que tenemos ya lo tenemos y olvidémonos de cualquier trabajo a realizar en relación con estos colectivos? Me da la sensación de que a veces hay cosas que ya están como descontadas. Estás hablando de los derechos de acercamiento, de los derechos de las personas presas y es como si algo, como si hubiera un túnel del tiempo que nos deriva hacia, otra, hacia otro tiempo. Igual pasa con las víctimas, igual pasa con el propio proceso de paz. Damos por descontado que este proceso está ya terminado porque no lo tenemos entre nosotros cuando ni siquiera hemos comenzado. Hay que hacer una labor de concienciación con la sociedad. Y al respecto, qué importancia y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación. Bueno, leen comentatudu, ¿está? me embate y chico. Bueno, ni guste oso importante adelante. Bene-bene tan, oso importante adelante. Mira, on dago, nació horten en oso importante de la emakumen, participación, parte hartzea, baina es bakarric bitima, bakarric, que está eh?, ¿Para qué guille? Y komisio guztietan, política de Burus y te es víctima de Burus? veis Causa gusti Burus y Eta y te egiten es baduzu, hai dugu. Tasentore dan begira. Hemen, vamos a repasar lo que al respecto de la incorporación de las mujeres en los procesos de paz como actores fundamentales en el proceso para desarrollar acuerdos políticos y acuerdos sociales. Tienen no solo como víctimas de la violencia. Es una materia que se ha tratado por parte de las instituciones internacionales. Aquí está eh, Naciones Unidas, que dijo en año 2000, ya hace su tiempo, que no es posible establecer un proceso de paz duradero, de seguridad duradero, si no se incorpora activamente a las mujeres en el proceso. Y en segundo lugar, se decía que... Las mujeres deben ser, por tanto, actores fundamentales en los procesos de paz, en la mediación de los conflictos y en todos los aspectos. No? Bueno, y en todo el proceso después del post ...en los procesos de reconciliación. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues mirar que diez años después... ...las mismas Naciones Unidas hacen un estudio al respecto... ...y dicen, Puf, no hemos avanzado nada. No hemos aprendido nada. Hicimos esta recomendación, pero no se ha seguido. Y dice, atención, atención, atención... ...que como no hagamos esto y como no lo concretemos... ...nos va a ir mal, nos va a ir mal. Más adelante fue el Instituto de Paz de Estados Unidos que en el año 11, un año después, dice esto. Las mujeres son normalmente excluidas de los procesos de, formales de paz. Y por lo tanto, eh, son también apartadas de las mesas de negociación. Y esta falta de representación en los procesos de construcción, eh, de, construcción de la paz es el que ha hecho que en 31 de los 39 conflictos que se estudian abiertos en el mundo, ¿eh? 31 de los 39 conflictos, resulte que hayan vuelto a las andadas, que han vuelto a la violencia. Y fijaros bien, qué curiosidad es el que a continuación aporta este informe y dice, es curioso, en los 31 casos el papel de la mujer no existió. Atención a este tema. Ale Reid me dijo una y otra vez, conocéis, ¿verdad?, al pastor falleció, ¿eh? que estuvo en el corazón del proceso de paz en Irlanda. Él me dijo que el papel de las mujeres había sido determinante en el proceso de paz irlandés. Que no se nos vaya esta cuestión de la cabeza. Y por lo tanto, propósame en bat, ¿eh? en el conflicto vasco, que hoy vive afortunadamente una nueva oportunidad, la voz... La presencia, la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos y órganos de la negociación será factor crítico para la consecución de una paz duradera y para recorrer los caminos para la reconciliación en el pueblo asco. Y su no participación, un factor crítico para repetir el fracaso. Eta es sin Oportunidad de histórica de Ulako. Tanibai orain vais, da. Pues ahora bai baldin bada, eh, Mercedes, Mercedes, Mercedes, partido político y Alderdi político batez ere, eh? y Pini, Viar, Titustela, emakumeak proceso a Ondo ¿Dónde proposamen bat. Bueno, o en Bai, Gurigan, Piskacho va confianza que llegó y que Está Juan de Nurtean, no sé, ori, ori, ori curioso da. Juan de Nurtean, eh, Etorrizala, etaren esta es la declaración de Sanes eh, este, eh, no lo da ori, eh, tregua, eh, suétena, definitivo a Salasda, da. Eta hemen estaba de aquí eh, España me tregua, trampa, eta kizer, que Euskal Gizartean, ba, ba, kishu, bueno, es dan, joi, Nereza ticarga, eso su so importante, unilateral a Isanzalaco. Lengo a dis historia en sear. suetena, unilateral a Bakishue, Bill Clintonek, eh, estatuateo taco presidente, Isanzena, que Sanzuna. Ese es da. Va, ba, Twitter batean, agua Sanzuna. Buenas noticias desde el País Vasco ayer. Espero que el proceso de paz continúe. Curioso da, eh. Tago que me tregua trampa, esta que será, será tal, tal, tal. Bueno, me endosé. Twitteran, bek es ansuna. Ordun, Mercedes, Guregan, confidanza, euki euque, verdula. da en garrenchichua, donostia. New York, baño ascos garrenchichua, da. onda rivitic, o sur, vildagolaco. Esta es la razón. O no. Por la que es importante, más importante Donostia que Nueva York. ¿Cuál es sino que está cerca de Andarribí? ¿Cuál es sino? Esto se llama confianza. Y si no tienes confianza, da igual el objetivo que te propongas. Errarás siempre el tiro. Tengamos un poquito más de confianza. Guregan, confidan, chagi, Mercedes. Vestela, Vestela, ni de saquegu. Veste, eh, adibide, Hau da ikaragarri, y hau ikaragarria. Ni eztat, ogei ba, gixoneka un Ikaragarria. Vea que estanzun hau, oeta saspi urte gonondoren kartzelan. Esto es lo que dice este hombre, Nelson Mandela, para mí el hombre más grande, que ha vivido en el siglo XX, en la construcción de un proceso de paz, tras de estar 27 años en esa jaula. No quiero... De verdad, yo estuve ahí viéndolo, es impresionante. Son, es un trocito así. Son dos metros cuadrados. Son dos metros cuadrados, ¿verdad? Este fue el hombre que dijo que perdonaba a todos los que le habían mantenido durante los 27 años allí. Que le daban mucha pena. Bueno, la pena que está hace en su Un efecto de un conflicto eh, sostenido en el tiempo es que eh, que, hace mucho más, que hace mucho más estrecha eh, la visión que tenemos acerca de que es posible buscar una solución. Y él dice, pero la verdad es que una y otra vez, en inglés es time and again, una y otra vez, una y otra vez, los conflictos son resueltos a través de iniciativas que eran inimaginables al comienzo. Por lo tanto, no tenemos derecho a quejarnos. Esto es lo que dice una persona. <coughs> Tras de estar 27 años en la cárcel. Es bueno mirarse en las grandes personas. Es bueno mirarse en, las grandes, eh, en los grandes personajes de la historia. Y también tú sabes este bat, ya bukatzeko, egir a Mahatma Gandhi, esanzu beak, esatenzun. Es Dagola, o Biderik, paquerako, pakea de la vida. Es precioso, eh, es precioso. A él le costó la vida defender este eh, camino. Por defender estas ideas, él fue asesinado. Fue uno de los hombres que por hacer puente fue asesinado por uno de sus propios correligionarios. No es el único. Conocemos otros muchos a lo largo, eh, a lo largo de la historia. Isaac Rabin es otro ejemplo bien claro. de que como decía antes Simón Pérez, con, con Pérez, que ocurre desgraciadamente en Israel, ¿verdad? Cuando hacen la guerra y hacen esas barbaridades, son considerados héroes y cuando inician procesos de paz son considerados traidores. ¿Verdad? Pierden los gobiernos cuando hacen la paz, ganan los gobiernos y las mayorías absolutas cuando hacen la guerra. Esta es la dinámica. No hay caminos para la paz. La paz es el camino. Esta es el otro ¿está? Es bacari Gandhi que esa su esa oíxiguita su Humida de an al Erespetua ekarri legedar bat eder bat jarri bizi en garbi hori desionu kenik isuri gabe odolik tanikere, nik ere nahiko nuke bidiori, eta centro retan, hemen dago piste adibide bat ya praktiko ez da gure gauregungo, gaur, gaur egungo e, gaur argaski polita ni ezatu oso polit zen eh garraitu jarraitu egin eh garraitu egin dugu polinomio nire ustez etorkizuna irabasteko eh Inversión, desarrollo, innovación, investigación, desarrollo e innovación. ¿Más? Más K. ¿Cómo que ha tenido cultura K, está? Decimos cultura con K. Tú puedes aprender de las experiencias que hay en el mundo en relación con la investigación, con el desarrollo, con la innovación. Incluso nosotros nos ha ido bien copiando a veces. Hoy no sirve con ser buenos copiadores. ¿Eh? Hay que hacer también, hay que investigar. Pero se puede aprender. Ahora bien... Como se nos olvide que si no, pongamos, si no ponemos la K no tendremos salida, se nos ha acabado todo. Si tú no pones la K, el resto del polinomio no funciona. No hay recetas en la vida. La única manera de salir adelante es profundizar en nuestra identidad como pueblo. No hay otra vía. Ustedes en inglés es, ¿qué es de key? Nosotros decimos en inglés, la K es la, es la clave. Eta hortik aurera, ikasi, ikasi, ikasi, ikasi, ikasi, ikasi. Eta zer egin behar dugu, gauri artian, hau. Eta eginda, eginda dago, eginda dago bidea. Zin urtien zaizu, hau. Abesten dugu elkarrekin. Ha, ah, baina ikasteko, eh. Zenbat gera, lau. Lau bat, iru bozazkin. <tose> ¿Qué hemos hecho? Nada. hacemos? al nosotros? ¿Qué hacemos? Pegarnos entre nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Matarnos entre nosotros. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Baori, oh, yes. ortugos da, es que ricas